Una campaña que día a día debemos efectuar porque este flagelo de la violencia contra la mujer, cuya máxima expresión es el femicidio, debe salir de lo que significa nuestra convivencia diaria. Nos hemos hecho presente hoy día aquí en la plaza de armas en esta campaña que se da inicio de manera pública para sensibilizar a la, a la comunidad de que hechos eh, tan horrendos como los que hemos conocido el último tiempo no se sigan produciendo hoy día lo que estamos haciendo es un llamado de atención a la comunidad decir ni una menos y eso significa un chile sin femicidio